Estimados compañeros y compañeras, pueblo peruano, el primero de mayo de cada año se conmemora el Día Internacional de los Trabajadores, donde aquellos luchadores lograron el hito mundial de la conquista de nuestros derechos laborales. Nuestro mejor homenaje es seguir su ejemplo en la lucha contra la explotación y el abuso. Ellos llevaban como insignia la noble causa del derecho al trabajo y la justicia social, tal como lo hicieron nuestros mártires Isidro Gamarra, Horacio Ceballos y Pedro Huilca. Este día compañeros, queremos hacer un balance de nuestras luchas a fin de abrir nuevas batallas. Hoy debido a los avances tecnológicos, luchamos por la semana laboral de 35 horas, junto a la Federación Sindical Mundial, FSM, y llegamos a este primero de mayo en medio de una sospechosa pandemia del covid-19 que ataca a los pueblos del mundo esta pandemia nos revela los cimientos del capitalismo que es incapaz de asegurar salud y bienestar a los pueblos el gobierno peruano esclavo del capitalismo recurre a quitar los derechos laborales adquiridos y desprotegiendo a los trabajadores con la suspensión perfecta de labores sin salario, sin CETESI, sin vacaciones y gratificaciones y otros derechos. Compañeros, esta lucha requiere de fe y optimismo. Por ello, llamamos a los hombres y mujeres del campo y la ciudad, a los trabajadores del sector público, a los trabajadores del sector privado, a los independientes, jubilados, pensionistas, a fortalecer a sus sindicatos, fortalecer a la CGTP, como instrumento de lucha por el objetivo histórico de la clase trabajadora. Queremos la construcción de una nueva sociedad, sin explotados y sin explotadores. ¡Viva el Día Internacional de los Trabajadores! ¡Viva la lucha de los trabajadores y del pueblo peruano! ¡Viva la CGTP!